beneficioso? ¿No lo es? Bueno, nos vamos a sacar todas las dudas con nuestra especialista de SAS Crédito de la familia de Valerza. ¿Cómo estás Belén? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Hola Belén. ¿Sí? ¿Cómo están? Bien. Sí, vamos a hablar un poco de eso, que hoy pasa tanto, ¿no? El pago mínimo, uh -huh. una elección, algo que uno elige hacer tal vez por, por, por necesidad o por estar más holgado en el mes. Bueno, pasa. Pasa, uno a veces tiene que, que, que elegir y por ahí si no hiciste la tarea, como, como, como venimos diciendo, de hacerte un fondo de emergencia uh -huh. y todo eso, y no te alcanza para pagar alguna de las líneas de crédito que te da la opción de poner un pago mínimo, uh -huh. sí. entonces este, de, tenemos que tomar la decisión y hacer ese pago mínimo. Bueno, sí. ahora vemos qué hacemos. ¿sí? Cuando vos tenés que elegir si vas a hacer el pago mínimo ahora, te tenés que sentar y preguntarte si te está pasando este mes o te va a pasar también el mes que viene y el que viene. O ya te ¿Sí? venía pasando <risa> los <ya> anteriores, <risa> claro. Claro, también, si ya te venía pasando. Pasa que después, cuando ya te viene pasando, después de cierta cantidad de meses, el pago mínimo ya no es tan mínimo. Entonces, claro. este. Ahí está en, la cosa, claro. En Ajá. general, eso suele, suele pasar y, y todo eso. Entonces, la idea es que. No, a mí, yo lo he escuchado mucho. Hasta a mí me ha pasado que, por ahí me pasa que no, o, o, lo, o nos ha pasado que no, no pueden llegar a pagar toda la tarjeta, no pueden llegar a, a pagar toda la línea de crédito, pagan el pago mínimo y como que... No hablan del tema, porque como si no a, no hablarlo hiciera que la deuda no existiera igual. Claro. Sí. Ajá. Pasa mucho. Es, es como que uno dice, bueno, listo, ya pagué. Pero no decís, pagué lo mínimo y me queda todavía Exacto. una deuda no por Ajá. afrontar. Exacto. Ahora, eh, Belén, ¿qué significa, para que la gente por ahí que, que nos está viendo, eh, qué significa pagar el mínimo? Cuando vos tenés una línea de crédito... ...generalmente tenés un monto a pagar... ...ya, ya pactado previamente en el mes. Sí. De ese monto que ya está pactado previamente... ...generalmente estas entidades... ...te dan la opción de hacer un pago menor... ...que al principio no. siempre es muy, muy menor... Sí. ...a lo que vos tenés que pagar en este mes. Sí. Ahora, cuando ya hiciste el pago mínimo... ...si vos te haces la pregunta... ...esto me pasa este mes nada más... ...o me va a pasar de ahora en adelante... Eh, ...este mes yo no llego a pagar, el mes que viene lo voy a poder hacer porque si vos lo haces el pago mínimo y lo dejas ahí, estás posponiendo el problema. Claro. O sea, no no, no no lo estás, estás estando estás tranquilo ahora, Ajá. Claro. Pero, y, después pero en 30 días seguramente va a ser más complicado. vas a tener Ajá. lo que te toca pagar el mes que viene y el saldo que te quedó con los intereses que genera. Ahora, ¿sí? eh, Belén, eh, tengo entendido que la, las casas que brindan créditos o las tarjetas te dan la opción de pagar eh, justamente el, el mínimo. Es así, ¿no? O sea, te, sí. te dicen, ¿querés pagar el mínimo o querés pagar todo? Exacto. Y ahí hay que leerle un poco la letra chica, ¿no? Claro. Te damos la opción de pero, pero la condición es claro. que te cobramos cierta cantidad de intereses, que generalmente las tasas de, de eso, como sigue siendo una falta de pago, una mora, las, las tasas son altísimas. Uh -huh. sí, entonces, ahí es donde tenés tres opciones. Una que sería la ideal y, y es restringir otros gastos y terminar de pagar ese, ese resumen o ese pago total. Sí. La segunda es hacer el pago mínimo y financiar con la misma entidad ese resumen. ¿Sí? En, en ese, te dan esa opción. Pero entonces uh -huh. vos ya ahí decís, lo voy a pagar a este resumen en nueve cuotas, en 12 cuotas y ya sabes cuánto vas a pagar por mes. Ahí el, el interés que te ponen ya es fijo. No es lo mismo que dejarlo pasar para el mes que viene y te genera uh -huh. otra tasa claro. de interés y así irlo pasando. Hasta que se vuelve esa bola de nieve de la cual uno no puede salir. Uh -huh. Y después la otra la otra opción es buscar una entidad que tenga tasas más bajas para poder pagar eso y hacer lo mismo. O sea, igual vas a estar refinanciando la deuda, claro. uh -huh. pero el tema es que vas a estar buscando opciones. Por eso es importante que uno, cuando tiene este, esta serie de, de, de problemas para poder cumplir con sus obligaciones económicas, uh -huh. se siente y tome una decisión. Porque eso de no hablarlo, uh -huh. de, de pagarlo y como que... De si... mirar para otro lado, ¿no? Como que, ay, eso... no, quiero, no quiero ver el resumen, no quiero evaluar el resumen. Exacto. Cuando pasa eso, es ahí cuando tomamos malas decisiones. Uh -huh. claro. Entonces ahí es donde vos evalúas y en general... Eh, o buscas otra, enti otra entidad que tenga tasas más bajas que la que te dan estos planes, que generalmente son altos. Eh, buscas otra entidad, sacas un préstamo, cancelas esa deuda, igual vas a estar refinanciando una deuda, igual se llama refinanciación, uh -huh. Uh -huh. Pero, pero estás buscando... Op ...buenas opciones. Y ahí es donde uno tiene que empezar a tomar esas decisiones. Claro, y, y tener no el lápiz y el papel y evaluar cuántos son los intereses, ¿no? Como Clark. vos decías, ¿cuánto me voy a terminar de pagar esta deuda que tengo? ¿Cuál es la tasa de interés? Por, por ser un deudor, ¿sí? Exacto. Y capaz que sacando un crédito la tasa de interés es mucho más baja y termino ganando. Porque a veces dicen, no, no voy a sacar un crédito para pagar otra cosa porque no me conviene. No, a veces sí conviene. No, sí. A veces sí conviene. Y aparte también conviene cuando lo que está en juego por ahí es tu firma, tu afectación. Uh -huh. Hay tantas cosas que, que, que hoy te piden que no estés afectado y son uh -huh. beneficios, beneficios del Estado, que te piden que no estés afectado para poder acceder claro, a ellos. Claro. Entonces, eh, el momento para tomar decisiones es cuando empiezas a verte en ese problema. Y también cuando ya estás en ese problema, cuando ya estás afectado, es cómo voy a salir de esto para poder acceder a todos esos otros beneficios. Ajá, claro. ¿Sí? Entonces, desde de, de sacar un vehículo, o sea, todas esas cosas que en general eh, es necesario. Igual déjenme contarles que en SAS Créditos nosotros no hacemos una evaluación exhaustiva de, de lo que es veraz, así que pueden Ajá. preguntar todos los que son empleados públicos de la provincia y obtienen tasas mucho más bajas que las que generalmente se hacen en las refinanciaciones de otras entidades. Uh -huh. o sea, sí, es pu importante. Eh... Pueden ir, consultar. Bueno, yo necesito eh, este dinero, C ¿cómo puedo acceder? ¿Lo pueden hacer? Sí, todos los empleados públicos de la provincia, uh -huh. yo les diría que ya pueden acceder al crédito. Bien. Eh, uh -huh. Tienen que estar afiliados a las distintas mutuales que trabajan con nosotros y todo, pero... Eh, si no están afiliados, se afilian, es en el momento, es en el acto, y van a acceder a créditos que son con tasas muchísimo más bajas que uh -huh. todas estas que, estas que estamos hablando, y más aún si es para salir de estos problemas. Claro, estas créditos, una de las opciones que tienen eh, la gente para poder resolver este tipo de problemas que estamos hablando. Eh, Belén, me, me quedaba pendiente, digo, la, la pregunta, eh, si yo por ahí recibo el resumen y veo que estoy pagando... ...el mínimo, sin yo haberlo solicitado, sin yo haberlo expresado. Puede pasar también, ¿no?, de que por ahí los bancos para avivarse... ...te hacen pagar el mínimo y los meses siguientes recibís eh, más, más alto, digamos, sí, sí, el ese, monto a pagar. Claro, eh, sí. Esto puede pasar, ¿no? Hay entidades que... Por eso es importante leer bien el resumen. Hay entidades que ponen más grande el monto del pago mínimo y pequeñito el monto, el monto total Ajá, el entonces total. en general el en resumen tienen que estar todo lo que tienes que pagar pero como cuando uno no se no se, no se, no se sienta a leer el resumen con el, el detalle, ve la la parte negrita ¿viste? Sí, <risa> el lo que está en negrito, negrito sí. y es ahí donde algunas entidades toman esas decisiones de hacer ese juego mental y uno termina pagando ese pago mínimo, Mucho más, claro. ah. y después, después, el mes siguiente, claro, sí. te llevas la sorpresa. Si no es el mes siguiente, es el que sigue, pero en algún momento te llega la sorpresa igual. En uh -huh. ese caso, eh, si por ejemplo me, me pasara a mí, puedo ir yo a hablar con la, con la entidad bancaria y decirle, no, yo quiero pagar todo, eh, podés cancelar la deuda ahí o podés refinanciarlo, como vos decís. Exacto, Ajá. pero siempre tiene que ser algo prepactado, porque Mira. si uno deja que eso tome el interés que vaya a tomar sí. y, y sabré, sabrá lo que pasará también en el país y cómo sí. subirán los intereses y todo eso. Entonces, este, lo, eh, da lugar a que eso no sea algo que vos tenés planificado y uh -huh. yo os he hablado de que uno tiene que planificar sus sí, cuentas claro. sí, uh -huh. sí y nos cuesta a veces ¿no? no es como que son tenemos fiaca de, de evaluar la economía de hacer cálculos de agarrar una lista para pero es lo que necesitamos hacer como para que no nos lleve por delante no este el mercado la rueda misma financiera Vos lo, muchas veces lo dijiste, bueno, hay que prestar atención, hay que sentarnos, hay que evaluar y, bueno, saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Sí. Y hay que hablarlo principalmente. Ay, yo he visto matrimonios en los cuales el, el, el padre o la madre eh, toma la decisión de hacer el pago mínimo y no le cuenta a la pareja, la pareja no está en, al tanto. Entonces, como no lo hablan, no claro. se evalúa. Exacto. Entonces, hay que hablarlo, hay que evaluarlo y, bueno, tomar buenas decisiones. Hay que agarrar el ejercicio, Nancy, de sentarse. Oh. Lo digo por, por experiencia también, no uno que por ahí en casa no lo hace. Y después decir, ching, ¿qué gasté acá de más? Hay que agarrar el ejercicio. De sentarse y comenzar y, a notar. Bueno, y hacerlo con honesto. actitud, ¿viste? Porque si no, a veces uno lo hace ya con mala onda. Y dice, ay, no, no quiero hacerlo. Claro, no, hay bueno, que hacerlo bueno, con, bueno, con buena onda. Pero hay que, también, Nancy, creo yo, saltear ese paso. Decir, bueno, sí. eh, es engorroso, uno no, por ahí no quiere gastar de más, pero muchas veces sucede, ¿no? que Sucede, tiene que gastar. sucede. Todo, eh, entonces... Todos hemos aprendido, a las malas o a las buenas, uh -huh. a hacerlo los que lo hacemos. Entonces, sí. yo los invito a que lo hagan. El uh -huh. escribir, a la antigua, Escribir mm -hmm. en el papelito lo que tiene que pagar, cuánto, todo, cuánto. Ya antes de cobrar, saber cuánto tengo que pagar en el mes, eso nos ayuda mucho. Está bueno. Eh, ¿cómo ¿Dónde, va la gente ¿dónde para... está, claro, dónde sí. está créditos? Porque yo creo que muchos van a estar entusiasmados ¿no? con esto. Necochea 469, local 1, la sucursal de créditos de Valerza. Ahí, Ahí está. está. Y estamos viendo el número telefónico también ya en el graph para que la gente pueda comunicarse con ustedes. ¿Las redes sociales también activas? Están todas activas, Facebook, eh, pueden volver a ver esto en, en, ¿En nuestro canal de YouTube, así que los esperamos. Eh, la, ¿La atención de qué hora a qué hora, Belén? De 8.30 a 13 y de 14 a 17. Ahí está. Perfecto, entonces Belén, gracias por no. estar aquí con nosotros. Gracias a gracias ustedes. Gracias por haber venido. No, no.